De colibrí. soy goku sabían que de acuerdo a la unicef el deporte la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje reducen los síntomas del estrés y la depresión además mejoran la autoestima previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia Recuerda, a este mundo viniste a ser feliz. Es tu derecho. Ámate y ama a los demás. ¡Te mando muchos, muchos!